Hola buenas gente de Youtube como están? Estamos aquí en un nuevo video para este canal, esta vez vamos a hacer una nueva video de reacción a un youtuber hispano del chavo, que alguien me recomendó en comentarios que bueno ahora no lo encuentro pero que me había dicho que reaccionaba a este video que dice de la vecindad de los trozos, del okay. chavo lot no sé que qué ya ve, quién es el youtuber Mr. Ramek Ramsek, ok vamos a ver qué ediciones, cómo lo ha editado y todo, hace este YouTube hispano que a ver que todavía no lo he visto, cuántos likes, 5.000 likes, ok, y bueno, vamos a ver ahora, a ver qué tal y capaz no agarré, o capaz no, pero vamos a verlo ya y a ver qué hay, Bien, es introducción <risa> Ay, creo que lo no mejor al copyright televisa. Ay. Kiko, ¿Qué? ¿ayudas a la ponerme una cruz en los huevos? ¡Sí, te vale! No. ¿Ayudas a la cruz roja? ¡Ya hay. ¿A qué hora? Sí. ¡Ya vay! El año pasado. Pero ¿Ah? no, no, no. eso ya no se vale, tienes que volver a dar. Me corre, el... ah, no. Ay, calla. ¿Y que ¿Qué que se tiene que volver a dar daño que ¿no? ¿No ves que todos los niños hay muchos y muchos atoprellados y muchos atoprellados? ¿Y yo qué culpa tengo? No sé, ¿Tú qué vas a dar? ¿Sangre o tu virgenidad? ¿No? Échale, te ayudo No, no, te sí. no, no te Como ustedes recordarán, Don Ramón es un ¿Puedo subirse a recibir de tu pillo? ¿Estás jugando a ping-pong? ¿A ping-pong? Mira, el profesor quita falta. Comenzamos con dos saquetas de ping-pong. Y dos saquetas de ping-pong. ¡No! No.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 <risa> <risa> <risa> eh? ¡Qué pasó, chaval! ¡Qué paso, chaval! ¡Qué paso, ¡Qué lo ¡Qué ¡Qué paso! ¡Qué Ah, no. No, no, no, se no, Bueno igual no, sé. 2020 ¿A dónde piensas que llevas este barril? ¡Pues a poner un ¿Y lo que me entrego para cambiarme de lo o menos. ¡Ay, para que te la veas! ¡Yo tengo unos flotos mucho más grandes que las tuyas! ¡Y ¡Chau! te Si no me das el me bajo del barril y te rompo el barril ¿Qué es, Buenos días Jamón Buenos días Ay Dios que ¿Qué, bueno. ¿Qué es dice mame usted Mame -ma la puta ¿Qué te pasa? <risa> es que ya me pusieron la... puta Y todo por culpa tuya ¿Por qué? Pues la... <risa> ¿Qué es <eso? risa> Desde hace 3 <tres> días <risa> es eso? ¿Eh? Días. A veces me sí. me ¿qué tendrás en la cabeza en vez de cabeza me en sorte? <risa> Voy a acuerdo. ¿No ¿Viste a pasar a tomar una tacita de café <sup my husband> No, sé tengo mucha molestia. Adique, mucha molestia. <worm>. Tenía que ser el chavo de Chocho. ¿no, ¿Por qué tú no tienes ojos? ¡Me tengo! ¿Por qué te pierdas? Ah. ¿A poco me tocaste con los C? Solamente los idiotas creen estar seguros de lo que dicen. ¿Estás seguro? Completamente. <risa> Suelte esos. <ojos>. Bueno. <risa> Esto no se va a quedar así. No, no me quito, no me quito, no me quito. ¡Ah! ¡Fin! ¿Ah? ¡Ah! Sí. <risa> Ay, hay otro put. No sé si reaccionaré este o no. Eh, a ver cuándo de moda. Uy, uh, 11 minutos. No, se me ha quedado muy largo. No, si apetece o si apetece hacer esta reacción, bueno, acá lo haga, ¿no? Pero ahora no, porque si no se me hace muy largo. Como ando yo 7 minutos grabando. Pero bueno, creo que lo voy a dejar hasta acá, gente. Espero que te haya por lo menos gustado este video. Y así por darle un me gusta, una compartida subruguita a este canal para más reacciones videos como este. Y bueno, eso es todo, me despido, soy José Ultimate, y bye.